Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Si tienes el error de almohadillas y tu impresora es una WF3720, quédate hasta el final y te doy solución paso por paso. ¿Listo? Ok. El error que debe salir es este. El error de almohadillas ha llegado al final de su vida útil o en inglés. ¿Listo? Ok, primero. Segundo, no debe haber impresiones en cola, ¿vale? Perfecto tercero, de haber descargado el programa aquí está descargado, abajo te dejo en la descripción el link para que lo descargues, importante que desactive el antivirus antes de descargarlo, importante perfecto, o que excluyas esta carpeta, ok abre el programa, se abre esta ventana, no es un error es, es un aviso de que se necesita una llave para poder abrir el programa, listo ok un momento, aquí le damos control C Control C para poder copiar esa llave y vamos al WhatsApp. Vale, WhatsApp y le damos Control B. Punto. Ahí está. Yo necesito este numerito para generar la llave y ya regreso. Ok, ya tengo la llave. Simplemente la guardo en la misma carpeta. Aquí la misma carpeta del programa está al ladito La abro, no, no tengo que abrirla. La ejecuto tampoco. Esto no se abre con nada, se deja ahí, tica y vamos a abrir el programa. Listo, lo abrimos. Ahí está listo, ya está registrado el nombre de la persona que fue, compró la llave. Correcto, hay que comprar la llave. Esto se descarga gratis. Lo puedes descargar en la página web, abajo está la descripción para que lo descargues, pero no necesita la llave. Listo, ok, vamos a hacer. Ok, vamos a abrir el programa, lo abrimos. Listo, hay que dar registrado, aceptar y se nos abre el programa. Listo, está abierto. Qué vamos a hacer ahora? Damos clic en select. select, Select. Aquí el nombre de impresora debe ser correspondiente, aquí está. Y acá debe estar conectado al cable USB. Importante, por Wi-Fi no te va a reconocer, se reconoce por USB. Listo. Debe ser correspondiente, la misma impresora debe estar igualita. Listo. Si aparece acá uno diferente y acá esta, no te va a resetear. Damos clic en OK. De particular, alumen buscamos la herramienta Waste Infant Counter damos clic en OK vamos a checar aquí estos dos contadores contador principal y contador secundario damos clic en Shed y aquí se nos muestra que está al 100% esta es la causa del error de almohadilla Listo, porque se llama Resetear Reseteamos este contador clic en Main clic acá en Planet y vamos a Resetear vamos clic Aceptar y ahí quedó reseteada la impresora Listo eh, Funciona, no, hay que apagarla y encender Para que esto me, esto sea Esto me deje cerrar, mira, si doy clic Y no se cierra, ah, ya cerró Perfecto, ya cerró, cerramos la ventana Perfecto Listo, ok, ya quedó Perfecto, ok Esto ha sido todo, si te gustó el video por favor dale clic En me gusta clic en like, un pedazo de like a este video Por favor, te agradezco